Hola a todos, gracias por venir. Gracias al equipo de Nuria por invitarme. Estoy muy contento de ser parte de esto. Esta de iniciativa para acercar eh, datos a la población. Eh, ¿Quiénes de vosotros trabajáis con datos? En cualquier fase. De... Bueno, ¿Y quiénes trabajáis en comunicación? Vale. Esta charla es sobre el hueco que hay entre ambas cosas. Entre llevar los datos a la comunicación al público. Y cómo, sobre todo, cómo lo hacemos nosotros en el grupo de análisis y visualización de datos del BSC. Antes de eso, el BSC, el Barcelona Supercomputing Center, es un centro de investigación público español que, además de acoger investigadores en varias áreas, tiene a Mare Nostrum 4, que es el superordenador más potente de España, el octavo de Europa y el veintinueveavo del mundo, al menos hasta el mes pasado, este ranking se mueve mucho. Si no lo habéis visto todavía, os invito a conocerlo, es muy fácil. Solo hay que entrar a la web y planificar una visita, vale la pena no es el más potente del mundo pero debe ser primero o segundo más bonito del mundo porque está dentro de una iglesia y la visita vale la pena así que si no lo conocéis os invito a ir a verlo en el grupo de análisis y visualización de datos somos un equipo multidisciplinar de diseñadores los de arriba tengo, sí, diseñadores eh, analistas de datos y ingenieros de software eh, que trabajamos en una variedad de proyectos que son eh, somos agnósticos en cuanto a datos. Trabajamos con todo tipo de datos que vengan de... Sobre... Trabajamos mucho con datos científicos, pero también hacemos algunos proyectos con datos eh, de tipos sociales u otros. Eh, pero los he separado en tres patas, digamos, hacemos en, por la forma que toman. Hacemos interactivos para comunicación a público general, aplicaciones interactivas para técnicos, eh, en la forma de dashboards o o herramientas de, de soporte a la decisión. Y también hacemos películas e infografías para comunicación, tanto para un público técnico como para uno general. Por detrás de todas estas siempre hay un trabajo de análisis y procesado de datos. Eh, y además hacemos algunos proyectos que no voy a mencionar hoy eh, menos, que son solo de análisis de datos, de predicción, de, de, eh, predicción o identificación de métricas y cosas así. El, los voy a hablar de tres proyectos que son representativos de esas tres formas de presentarlos y en el camino, pues, hablaré de algunas de las estrategias eh, que usamos para comunicar datos. El primero es Sonomap, es una instalación híbrida de realidad virtual y, y visualización 2D convencional del ruido en Barcelona que presentamos en el Sonar. Ah, igual debería usar el micrófono, ¿me oís? Sí. Vale. Ah, bueno, yo sigo. Eh, la presentamos en Sonar Más D en 2017. El Sonar Más D es una parte del Festival de Música Sonar que tiene lugar durante el día y que es una iniciativa para juntar arte y tecnología, básicamente. Eh, vamos allí desde 2013, 2014, y hacemos proyectos uh, que empezaron siendo más lúdicos, en los que probamos cosas que nos gustaría aplicar luego a proyectos pues, eh, uh, que pagan el alquiler, básicamente, a nuestros proyectos, eh, a los proyectos de investigación europeos a los que estamos eh, ligados o a los proyectos comerciales. Hicimos esta visualización del ruido en la ciudad porque es un, pues, es un tema no, no, candente. Tengo que usar el micro. seguro. Venga. Que me vais a ver menos. Vale. Sí, ahí. Eh, por, porque es un tema candente también porque en esa época pues, eh, bueno, lo seguimos teniendo. Trabajamos en un espacio abierto y hay un ruido infernal en la oficina, entonces algunos estamos más sensibilizados a, al tema que otros. Entonces eh, pues nos, nos dio ganas de hacer esto. Y además porque podíamos hacerlo con datos abiertos. Eh, los datos abiertos quiere decir no solo que son accesibles, que te los puedes descargar, sino que además ya vienen estructurados. Es una de las grandes ventajas que tienen. Entonces tienen una facilidad para el análisis, el procesamiento y luego la visualización que no tienen otros tipos de datos eh, accesibles como, pues, no sé, Twitter o, o, o Facebook que se acceden a través de APIs propietarias. Eh, esto era un experimento híbrido en el que mostrábamos. Ahí va. Este es nuestro stand en el sonar, este de aquí. Teníamos esta visualización sobre un mapa de cómo cambiaba el ruido en Barcelona según las horas. Ahora os explicaré cómo codificamos y todo esto. Y además teníamos un par de unas gafas de realidad virtual, unas Oculus, en las que una persona podía navegar por encima de la ciudad. Tenía los controles para poder flotar por encima, moverse, y según se movía iba viendo y oyendo los ruidos que debería haber en, en, en esa zona concreta a, a esa hora en la que estaba. Eh, lo que hicimos para este proyecto es construir un modelo de ruido en el que mos, mezclábamos eh, fuentes heterogéneas de datos abiertos, pero también algunos modelos propietarios, y la, las, las dos aplicaciones, la visualización con los datos completos, eh, que era solo visualización que se proyectaba aquí, y la aplicación de realidad virtual. El modelo de ruido lo hicimos con, usando un mapa estratégico del ruido de la Generalitat y además eh, datos de, de, del tráfico del Ministerio de Fomento, del Ayuntamiento, eh, datos también de actividades en la ciudad, por ejemplo, donde hay obras, donde hay aeropuertos, donde hay estaciones de bus, lugares en los que pueda haber ruido y además eh, los datos de sensores medidos en decibelios del ruido que hay en algunas calles de Barcelona. Todo esto… Todo esto lo combinamos para hacer este modelo de ruido nuestro y un modelo de propagación. Los, uh, el, los datos nos decían dónde había ruido de forma puntual, aproximada o media, y nosotros lo que hicimos fue propagarlo para, para hacer esta propagación del ruido por todas las calles de Barcelona, que vendría a ser esto de aquí. Eh, vale, sí. Esta es la visualización, este es un vídeo en bucle. A ver si funciona. No. Sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Ah, dar a play, claro. La sí, sí. <risa> sí. voy aquí. Eso. Aquí codificamos, eh, las, eh, hicimos una clasificación de todas las variables que teníamos en estas cinco de aquí, en tráfico, industria, eh, leisure y construcción, que eran como las más representativas del ruido en Barcelona. Y también lo que hicimos fue mapear estos ruidos con… ¿Sí? ¿No funciona? Oh, oh. Eh, uy, pues no está disponible. No, este no está. Bueno, no va a ser lo mismo, pero os explico lo que hubierais visto. Es un bucle en el que van pasando las horas y se ve, es un, la reconstrucción de un día medio en Barcelona, el ruido en un día medio. Entonces se va viendo cómo se van activando, cómo van saliendo ruido, pues primero por la mañana muy temprano en las principales arterias, por el tráfico en la Ronda de Dalt, en las vías de acceso ronda litoral, etcétera, y luego poco a poco van apareciendo otros puntos de ruido en otros lugares, como las obras, por ejemplo, que son puntos focalizados, o el, se ve muy claramente la línea del tram, por ejemplo. Es, creo, creo que no es igual. Bueno, es igual, voy a pasar. El último vídeo sí que tendré que ponerlo en, en YouTube. Vale, y el siguiente proyecto. Esto es... Eh, el proyecto es un proyecto europeo, H2020, que se llama s 2 s 4 se llama s 2 s e en, en castellano no suena bien, no intentéis decirlo, como he hecho yo ahora. Y hicimos una herramienta que se llama Resilience. S2S4E, suena muy mal, significa Subseasonal to Seasonal for Energy. Es un proyecto para explorar el potencial científico y tecnológico de, de este tipo de predicciones. Las predicciones meteorológicas normalmente... Ahora funcionan pues, muy bien en un rango de una semana. Si hay algún meteo aquí seguramente le van a doler los oídos por lo que voy a decir, lo voy a simplificar. Pero básicamente este tipo de predicciones intenta salvar este hueco que hay entre las predicciones a más de una semana y a varios meses, enfocada al sector de las energías renovables, que son muy sensibles a, las variaciones en a la variabilidad del clima y también a los eventos extremos. Algo que es difícil de predecir aún. Pero esta es una de las iniciativas para... Usar este tipo de predicciones para, por ejemplo, pues, si, eh, para, um, prever una ola de frío o, un evento de, um, eh, o una ola de calor muy fuertes que, que sean impre impredecibles eh, y poder planificar con antelación pues, si vas a desviar tus, uh, tu, tus fuentes de energía principal a otras, a las secundarias de carbón, o, o tomar este tipo de estrategias. Eh, hay un trabajo que no hicimos nosotros, que es el del procesado de datos. Los datos son, muchos de ellos están abiertos en estos eh, proveedores de, de datos abiertos como Copernicus, s 2 c y otros. Son iniciativas europeas para eh, almacenar y abrir datos de clima. Tienen registros de históricos de clima de hace 100 años y predicciones desde hace 30, 30 años. sí. Y nosotros hicimos la... Una aplicación interactiva que sirva, que era una herramienta técnica, por eso enseño este ejemplo. No era para comunicación general, sino para los... es una DST, una Decision Support Tool, orientada a los operadores de parques eólicos, eh, plantas eh, solares, etc. Este es el proceso que seguimos normalmente de hacer varias, eh, varios prototipos y hacer test de usuario. Esto lo hacemos en casi todos los proyectos. En algunos es más necesario que otros, es involucrar al usuario final desde el principio en el diseño de la aplicación, para saber si lo estás haciendo bien. En algunos proyectos, voy a decir que importa un poco menos porque no soy el UX del equipo, la UX diría que no, eh, pero en este era muy, muy necesario porque las necesidades que tiene el usuario técnico de esta herramienta no podemos entenderla los que no somos los usuarios técnicos. Entonces hicimos estas pruebas, tenemos un eye tracker y otra serie de, de de, de herramientas para, para saber si estamos yendo por el buen camino. Esta es la, la interfaz terminada de la, de la herramienta, que tiene, una serie, tiene muchas métricas, muchas gráficas, y requiere una mini curva de aprendizaje más pequeña para los uh, técnicos, más grande para los demás, para aprender a leerla, pero tiene mucha información, al contrario de Sonomap, que era una una visualización digamos que más, más lúdica, más de entretenimiento, esta está muy cargada de información, porque es, eh, el objetivo es ayudar a alguien a tomar decisiones. ¿sí? Y ahora voy a hablar de Brad Pitt. El último proyecto no voy a hablar de Brad Pitt, pero voy a hablar de lo que es el Brad Pitt en datos. Ah, hace unos años hicimos, eh, voy a hablar de datos, los datos científicos que utilizamos, hace unos años hicimos un hicimos unas visualizaciones de el, un sniff, una inhalación, en el aparato respiratorio humano. Y con estas visualizaciones hicimos dos vídeos. Uno con una voz en off y una intro, digamos, más eh, genérica, que era para público general y que enviamos a festivales de cine científico, a festivales de cortometrajes. Y con las mismas hicimos otro, cambiando solo la cabecera, enviamos a una conferencia técnica, al supercomputing, que es súper técnica. Os voy a enseñar el vídeo. Bueno, os voy a enseñar el vídeo. A ver si... No. Es que este tampoco está en internet. Bueno, os puedo enseñar. Os voy a enseñar el vídeo. Aquí hay mosilla. ¿Perdón? Eh, sí, está aquí, pero no me animo a sacarla. Creo que lo voy a poner aquí directamente. Ah, no, pues yo, no. Entonces, bueno, pues, vale, mm. sí, si queréis hacemos el... Ah, no lo he encontrado, pero... Va. Voy a un trozo este es How, do we, que breathe? Para How do we smell? The intricate channels inside our respiratory system form complex airflow patterns that make these questions very hard to answer. Based on patient scans and physical data, we have created a finely detailed simulation of a rapid and short inhalation known as a sniff. Along with the air, we simulate and track millions of small particles that are carried along with the flow. In this way, we can predict when particles reach the lungs or get attached to the inner walls of the nose, where we can smell them. este no tiene música porque era para la conferencia técnica entonces alguien hablaba encima mientras se mostraba, veréis que el otro tenía a la niña oliendo la flor y tal como una intro más pues eso, eh, divulgativa y este tiene una serie de imágenes que muestran los datos de la simulación que se hizo, los, la, la malla computacional, el, el, los, la metodología dónde se simuló, etcétera, pero a partir de ahí todo lo demás es igual. las visualizaciones de los datos en sí mismas, aparte de la cabecera, son exactamente iguales. Y esto es... Vale. Esto es porque hay algunos datos que es... inherentemente son fáciles de representar, son... Uh son muy atractivos visualmente, además de que comunican, pues que, que tienen mucho poder de comunicación. Pero hay otros datos que a simple vista igual no son tan atractivos, no se ven tan bien o no son más eh, difíciles de, de, de entender, porque son más técnicos, pero potencialmente sí que tienen un gran poder de comunicación. Esto de aquí son puntitos que se mueven, es una lo que se llaman simulaciones sociales, eh, que también hace un grupo del BCC. Estos son dos filas de, de, de, de, de contrincantes en el ejército en alrededor de 1.700. Son solo puntitos, no son, pero representan eh, soldados. En esa época pues, los rifles no eran lo que son hoy en día, se tenían que acercar mucho y dispararse. Entonces, lo que simulan aquí... Es el factor de cómo influye el factor de miedo en que empiecen a correr todos. Si uno empieza a, a, a ponerse muy nervioso y se va para atrás, como cuando llega una masa crítica de gente que se ha asustado, en, en lleva a todos a, a huir. Es lo que simulaban. Eh, esa es una de las aplicaciones de las simulaciones sociales. Esto yo creo que tampoco va a funcionar. ¿No? Tampoco. tampoco. Eh. Vale, entonces, con estas simulaciones, pero con otro proyecto de cazadores-recolectores en el norte de la India hace 10.000 años, hicimos este cortometraje que explica lo que son las simulaciones sociales, que es una cosa un poco técnica, este proyecto eh, de una forma, digamos, más, eh, que sea más fácil de entender de lo que eran esos puntitos. Entonces, hay visualizaciones y hay otras estrategias que seguimos para comunicar este tipo de cosas así más técnicas. Así que ahora voy a poner el vídeo. Este sí que lo puedo poner en YouTube. Y con esto ya voy a terminar. Simulados en español. Ungha es un cazador-recolector que vive junto a su familia en el Gujarat de hace 10.000 años. En esta región del noroeste de la India, la escasez de alimento puede prolongarse debido a su clima semiárido afectado por fuertes monzones que lo convierten en uno de los más extremos e impredecibles del mundo. ¿Cómo sobrevivieron en estas condiciones? ¿Tuvieron que adaptarse y cambiar su estilo de vida? Las simulaciones por ordenador basadas en agentes nos ayudan a contestar estas preguntas. En ellas, Unga y su familia son un agente dotado de inteligencia artificial, capaz de decidir dónde buscar alimento, acumular experiencia e incluso planificar sus futuros movimientos. Varias familias conviven en esta área compartiendo los recursos disponibles. Su mundo es una recreación del terreno y el medio ambiente de la zona, construida a partir de datos arqueológicos y climáticos. Cada simulación recrea varios años de sus vidas durante los que podemos verlos crecer, formar nuevas familias o buscar alimentos en otras regiones cuando tienen hambre. El clima extremo se refleja en la sucesión aleatoria de sequías y lluvias causantes de la abundancia o escasez de alimento, es decir, del éxito o del colapso de estas sociedades. Tras varias generaciones podemos estudiar su capacidad de resiliencia, pero la aleatoriedad del clima y el libre albedrío de los agentes hacen cada simulación única e irrepetible, por lo que precisamos miles de simulaciones para observar tendencias y patrones. Debido al cambio climático, en un futuro no muy lejano, gran parte de nuestro planeta podría ser como el Gujarat. Las simulaciones sociales nos ayudarán en la búsqueda de adaptación a nuevos entornos. Gracias a ellas comprenderemos mejor nuestra relación con el medio ambiente, pero también la importancia de la interacción cultural. ¿Qué ocurre cuando dos estrategias o estilos de vida coexisten? ¿Pueden convivir? ¿Una estrategia aprende de la otra? ¿Se enfrentan? ¿O ambas desaparecen? Cambiando las proporciones de agentes de cada grupo en las simulaciones, podemos seguir su evolución y analizar la competencia entre las estrategias. ¿Cuándo una prevalece sobre la otra? En el caso del Gujarat, los grupos de cazadores-recolectores y agropastores pueden coexistir si comparten los recursos disponibles. Si no, y dada una masa crítica de individuos en un lado, la minoría adopta la otra estrategia. Adaptación o colapso. Las bifurcaciones del camino de nuestra historia son irrepetibles. Las simulaciones sociales nos permiten descubrir qué decisiones se tomaron en el pasado para entender cómo actuamos en el presente y encontrar soluciones para el futuro. Brad Pitt y Dani De Vito, una de las partes más importantes cuando hacemos visualización es entender el tipo de audiencia al que nos estamos dirigiendo, porque eso determina el, la profundidad eh, a la que podemos llegar, a cuán técnicos nos podemos poner, cuánto podemos cargar la, las visualizaciones. Pero también es muy importante lo que llamamos el, la fase de casting de datos, que es un equivalente a lo que sería un casting de actores, que es explorarlos uh, pronto en el proceso, ...para saber eh, cómo se puede mostrar, para entender cuál es su potencial de, para, hacer, para visualizarlos. Porque no todos son iguales, como habéis visto. Eh, hay algunos datos que vienen de formas, según su estructura, según la estructura de los datos... ...vienen de formas en las que, digamos, es más directa la forma en que se visualizan... ...como los pues, datos tridimensionales de, de fluidos o geolocalizados o matrices de conectividad... Hay algunos que se pueden representar de muchas formas porque son muy abiertos como las series temporales, pero luego hay otros como estos son visualizaciones de tweets en el movimiento cuéntalo, que son eh, pues que, que requieren otro tipo de estrategias, más eh, ad hoc, más a propósito para la ocasión, como nubes de palabras o otros tipos de datos. Y ya está. Gracias.